Bueno surge por varias razones. La primera es porque existen derechos específicos y eh, elementos específicos en las defensas de las de mujeres en particular. No obstante que los temas de género no son eh, no están reducidos a las mujeres, porque entendemos que dentro del estudio de géneros hay estudios de los estudios más bien ginecocéntricos en torno a las mujeres a las, a las feminidades pero también a las masculinidades y también a las disidencias sexuales, entonces eh, el, el por qué nace esta área en la defensa penal es porque hay que mejorar la calidad de las argumentaciones cuando en un determinado caso se necesita incorporar esta, estas alegaciones para lograr ciertos objetivos de derechos fundamentales dentro de la defensa. Los temas lo, o los estudios de género tienden a, a reconstruir las relaciones sociales entre los géneros. Y obviamente, eh, y esa reconstrucción se hace sobre el principio de igualdad. Entonces, dado que en general eh, quienes ejercemos en el mundo del derecho, abogadas, abogados, eh, no estamos acostumbrados a... En, entender el principio de igualdad de manera más, eh, eh, de manera más comprensiva, porque el principio de igualdad ya sabemos que ha tenido un desarrollo bastante largo y que al día de hoy eh, significa mucho más que lo que significaba hace 20 años, pero el, obviamente se generaron algunas dificultades, porque eh, mucha gente, o muchas defensas, entendían que eh, interpretar eh, de manera distinta entre comillas distintas, para ciertos colectivos, eh, significaba romper el principio de igualdad o romper ciertas eh, instituciones clásicas del derecho penal. Pero claro, eh, desde los estudios de género y del enfoque de género en la defensa penal, lo que se busca es reconstruir y deconstruir eh, las interpretaciones que son extremadamente sexistas eh, dentro de la teoría jurídica. Y en ese sentido, sí, al principio costó. Como cuesta todo cambio cultural por lo demás, sino es, es más, esto no, el derecho penal no se escapa a, la, a las dinámicas propias de toda sociedad que tiene estructuras eh, de género preexistentes. Y sí, costó en algún momento, costó entender eh, que uno no puede defender con prejuicio, ¿en qué sentido? Uno no puede defender... Eh, a las mujeres pensando que todas tienen que ser eh, esa madre esposa que describe la garde ya eh, sí costó eh, pero cuando la gente se empezó a dar cuenta de que esos argumentos eh, servían eran útiles eh, se aplicaban estándares de derechos humanos que oh también existían derechos humanos y eh, convenciones y e, otro tipo de instrumentos que establecían derechos específicos de las mujeres la verdad es que eh, cuando empezó a, se empezaron a dar cuenta que servía, que se obtenían buenos resultados, la gente los empezó a eh, incorporar de manera más automática en sus alegaciones. ¿no? por tanto, eh, eh, ha sido como un proceso de un poco de convencimiento y de, y de enseñanza, de aprendizaje compartido, como decimos acá. Eh, yo diría que son hartas. Eh, primero, eh, hemos aprendido, por ejemplo, que la privación de libertad de las mujeres debe ser doble o triplemente excepcional. ¿Ya? ¿Por qué? Porque, no, eh, porque el efecto del encarcelamiento respecto de mujeres es mucho más intenso que respecto de los hombres. Me doy, doy siempre este, este ejemplo o esta imagen para pa que se entienda. Cuando uno se acerca a una cárcel de hombres, cuando uno ve quiénes son las visitas, o sea, ve la, la fila que hay para entrar a esta cárcel de hombres, de las personas que van a hacer las visitas, casi siempre son puras mujeres. ¿Quiénes son? Las mamás, las hermanas, las, las, las mujeres, las señoras, digamos, las parejas, etc. Eh, y cuando uno va a una cárcel de mujeres, eh, cuando uno ve la fila de quienes van a entrar, de nuevo son casi exclusivamente mujeres. Las mamás, las hermanas, las hijas. Y los hombres que uno observa tratando de entrar a esa cárcel son solo niños, que son los hijos de las privadas de libertad. ¿Qué es lo que uno eh, demuestra con esa imagen? ¿Ya? Que las mujeres son en general abandonadas por sus parejas masculinas eh, por el solo hecho del encarcelamiento. ¿Ya? Y además también das cuenta de que una buena parte de quienes están privadas de libertad son jefas de hogar eh, de familias uniparentales donde los hombres o no existen, o eh, han abandonado sus obligaciones eh, de cuidado. ¿no? Entonces, eh, ¿qué es lo que quiero decir con esto? Que las mujeres en general privadas de libertad están más solas, eh, están más solas, eh, y por tanto tienen una serie de consecuencias eh, penitenciarias que les son desfavorables. De manera tal que uno tiene que pensar, entonces, que estas mujeres que son jefas de hogar uniparental eh, han sido también objeto de violencia en, eh, por parte de sus parejas masculinas, los padres de sus hijos, porque además son mujeres que tienen en promedio un número de hijos mayor que el promedio nacional. Entonces, eh, ¿qué es lo que de alguna forma quería contarte con esto? Que eh, esta alegación de entender. De que, las mujeres, de que el encarcelamiento femenino genera muchas consecuencias, no solo para ellas, sino que para terceras personas que no han participado en el delito, como sus hijos, como sus padres adultos mayores a los que ellas cuidan, etcétera, Tiene consecuencias sociales mucho más graves, incluso, que el delito que ellas cometieron. Por tanto, en esta alegación de, de defensoras y defensores en audiencia, tienen que tener presente. Y porque además no es algo que solo provenga de estudios criminológicos, sino también porque hay estándares internacionales en las reglas de Naciones Unidas para el tratamiento de reclusas que obliga, por ejemplo, al Estado a tener presente esta, esta historia ¿ah? de violencia de las mujeres, de abandono, de violencia económica, de violencia física, de violencia sexual. Y además que él tenga presente que estas obligaciones de cuidado también eh, las ponen en una situación desfavorable al momento de estar privadas de libertad. Por ejemplo, eso es una cuestión que ya eh, desde las defensas han eh, incorporado de manera bastante más automática y han tenido bastante buena recepción de la judicatura. Otra cuestión que para nosotros ha sido una bandera de lucha es entender, por ejemplo, cómo interpretar algunos requisitos de las leyes penales y siempre colocamos este caso, pues es un caso bastante grave, estamos pensando en aquellas mujeres que eh, cometen delitos contra la vida, contra quienes han sido sus agresores históricos, en contextos de autodefensa. ¿ya? No es lo mismo eh, interpretar los requisitos de la legítima defensa cuando estás peleando con un sujeto fuera de un bar, que interpretar la legítima defensa cuando eh, se trata de... Eh, autodefenderte de quien te ha golpeado gravemente durante años y que además vive en tu misma casa y que duerme al lado tuyo en la misma cama, ¿ya? Eh, los requisitos de la, la necesidad racional del medio empleado, de que se entiende incluso por agresión, de, eh, de la inmediatez, eh, de la agresión, todos esos requisitos deben entenderse en un contexto distinto, ¿ya? Yo creo que esas son, eh, podríamos seguir hablando, pero la idea es, eh, poner algunos casos, creo yo, de cuestiones que eh, desde la defensa eh, han sido, eh, o, o, hemos tenido logros sumamente importantes en los últimos años. Yo creo que eh, en la actualidad, en la actualidad, eh, eh, yo creo que una de las cosas que eh, más se discuten en, en, en el sistema penal, y supongo que también eh, en otros sistemas de administración de justicia, es entender que eh, los sujetos que, o las personas que actúan en esos sistemas, eh, en primer lugar, estamos siempre bombardeados por los juicios sin que nos demos cuenta. ¿En qué sentido? Eh, no, cuando, eh, cuando, por ejemplo, aprendemos la televisión, y vemos eh, quiénes son los que aparecen en televisión, nos damos cuenta de que existen ciertos cuerpos que son aceptables para la televisión. Y, por ejemplo, cuando vemos un comercial de, de fideo siempre se espera una mujer que esté en la cocina, en la casa, cuidando a los niños. Eso es lo que vemos en televisión. Y quienes operamos en los sistemas de administración de justicia no estamos ajenos a eso. Eh, siempre esperamos a un sujeto ideal, y ese sujeto ideal es un hombre que es un hombre proveedor, que trabaja fuera de la casa, que toma las decisiones, que manda. Y a una mujer, esperamos siempre a una mujer sumisa que está en la casa cuidando a los niños y cocinando ricos, vistiéndose de determinadas maneras. Yo creo que el aprendizaje para todos, para todas, es entender que ni ese hombre proveedor es el que tenemos que esperar siempre, ni esa mujer cuidadora es la que tenemos que esperar siempre. ¿Verdad? Eh, en el mundo existe una diversidad de personas que toman roles, asumen, eh, toman roles, ejercen trabajo, que no necesariamente son los que esperamos en ese mundo ideal. Y ahí está el desafío. El desafío es ejercer o administrar justicia, o defensa, o investigar, como quieras tú, desde el punto de vista que lo quieras ver, es entender que eh, tenemos que dar justicia para todos, para todas, quieran o no, cumplir los roles tradicionales, y yo creo que ahí está el desafío, ¿ya? Es cómo hacemos que, primero, nuestras eh, expectativas de los justiciables no sean las tradicionales, y entender que esa persona tiene derecho a desarrollar su vida eh, como mejor le parece, cumpliendo ciertos requisitos, por supuesto, y entender también que incluso para los que se escapan de sus roles y cometen delitos, también hay que aplicar una justicia justa, equitativa y, re y respetuosa de las elecciones vitales de cada uno.